Bueno, vamos a intentar hacer un módulo para poder desarrollar diferentes polígonos. Lo primero es tener una hoja, lógico, en la cual vamos a crear un cuadrado. ¿Cómo? Por medio de una diagonal de 45 grados que construiremos a partir de los dos lados. Una vez que tengamos esto, solo nos faltará cortar la zona sobrante. Para ello, procedemos a realizar otro segundo doble alineando desde este vértice los dos lados marcamos correctamente con la uña y doblamos por las dos partes para marcar el doble perfectamente, de esa manera podremos cortar sin ningún tipo de esfuerzo, simplemente iniciándolo no hagáis mucha fuerza para no romperla si lo tenemos tendremos un cuadrado perfecto a partir de cual trabajaremos Ahora tendremos que dividirlo por la mitad. Estas líneas ya hablaremos de ellas. Unimos los dos vértices, nos aseguremos que estén alineados y volvemos a doblar. Una vez abierto procederemos a doblar también por la mitad cada una de estas dos partes. Alineamos con la línea central que acabamos de marcar y marcamos el doble por la otra parte procederemos de la misma manera una vez estos dobles estén realizados abrimos, tenemos dividido en cuatro partes exactamente iguales ahora doblaremos como si fuese un sobre y lo que tenemos que hacer es la punta esa doblarla, lo que estamos creando es una bisectriz dividiremos el ángulo en dos partes iguales y marcaremos por la parte inferior haremos exactamente lo mismo tendremos de esta manera un paralelogramo construido de esta manera si abrimos tendremos como dos pestañitas que nos que tendremos que girar hacia adentro las giramos y ahora ya tenemos todos los dobles construidos, simplemente nos queda cerrar. Para ello cerramos secuencialmente como si fuese un sobre. Lo ponemos de esta forma, doblamos la primera, giramos, doblamos, doblamos la que viene. Y por último nos quedará una pestaña que podremos introducir en este sobre. Es como se si cierra una caja cualquiera. Una vez, una vez realizado esto y habiendo tenido cuidado de hacerlo bien, tendremos esta figura. Por una parte lisa y por la otra con una serie de pestañitas. Nos interesa hacer dos últimos dobleces en la girándolo por la parte lisa. Estas puntas deben quedar hacia adentro, de la parte lisa. Insisto, no de la parte donde tiene pestañas, de la parte lisa. ¿Cómo? Uniremos los dos vértices laterales y marcaremos. Y por la otra parte haremos exactamente lo mismo. Con esto... Tendremos acabado el módulo que nos hará falta tanto para realizar figuras básicas como es el cubo, a partir de seis módulos, como otro tipo de figuras más complejas, como pueden ser de pirámides o similares. El resultado final vendrá a ser algo como esto, evidentemente si lo hacemos con una hoja será mayor.